Copia esto si puedes, puedes cantar si quieres WTS, ya sabes otra vez Copia esto si puedes, puedes cantar si quieres WTS, ya sabes otra vez Vestimos, rayamos y creamos En este mismo instante esperamos a ver qué intento haces para poder ¿Oye? copiarnos ¿Oye? Pero esto no se copia fácilmente Tienes que demostrar lo que tú sientes Sacarte unas rimas de tu mente Tal como lo hacemos de repente Nosotros inventamos y no nos lo amparo, como otros que se la pasan remedando y copiando Creen que sacando en cara todo el esfuerzo ajeno ¿Oye? Sonarán más o menos, pero ni para eso son buenos Ni para eso son tan buenos Copiar y copiar, no saber representar De la zona del cuate Con estilo diferente, cada vez más me supero No como ustedes, peleadores Cantando música de otros, creyéndose los mejores Para mí son los peores Yo les derrumbaré, como les pasó a copiar, las torres Copiar no saben representar De la zona del cual nos queremos expresar Poderoso como el dedo y furioso como el águila Así me pongo yo cuando se ve la gran huevada no me quedaré callado ya que digo la verdad Mejor quédate Exterminar, aplastar, con buen sonido hip hop que podemos inventar Nunca nos ponemos a copiar, sacamos un estilo diferente a los demás Haciendo esta movida que si copias no cambiará el rumbo de mi vida Al contrario, regalo rimas al que me las pida yeah, Como suena con el rap de mente a todo lado calle por calle vacilando rima rima conformando un verso callejero, rapero con esmero a poco lo respeto y a otros yo lo reto no soy ningún perfecto tampoco un desperfecto solo soy un MC y siempre lo voy a hacer con el witness clan nunca voy a perder oye que te crees en sí y me vienes a hablar de nivel si copias la mierda que canta aquel pero bueno para qué tomarte en cuenta si a nada representas porque mejor no te callas ya que con tus rimas fallas, eres uno más del montón de canallas. Cállate, he aquí el encitafo de las calles de la zona del Cuache apoderándome. Pinches picados insultándome, sigue nomás por las dos H sobrevivo. Con mis rimas te lastimo. Esto es del 2007, así que falso, mejor de <risa>